Hoy quiero mostraros brevemente cómo podéis trabajar con eh, la aplicación de Quizlet a la que os remito para repasar los recursos lingüísticos. Fijaos, únicamente tenéis que acceder a la unidad con la que estáis trabajando. Por ejemplo, aquí A1, módulo 5, lección 13, es decir, estamos en el nivel A1, en el módulo 5 y es un recurso lingüístico correspondiente a la lección 13. Eh, vamos a escoger, por ejemplo, mmm, eh, algo muy común, que es preguntar por un camino o describir una ruta. Nach dem Weg fragen, den beschreiben. Fijaos, corresponde al módulo 5 del nivel A1 y a la unidad 13. Accedemos a través del enlace que os remito y tenéis eh, diferentes posibilidades. Podéis, por ejemplo, eh, pulsar sobre aprender, Tendréis eh, la posibilidad de repasar los recursos eh, lingüísticos, fijaos que son pocos, entre tres y como muchísimo ocho por lección. Y eh, en primer lugar, bueno, es un pequeño juego de asociación para empezar a aprender. Eh, tenéis la posibilidad de Und dann sehen Sie das Hotel. escuchar eh, la pronunciación, eh, la frase en alemán. Eh, también podéis tenéis acceso a las, a las fichas mm, de cada una de las... De la vuelta. Vuelva por el mismo camino. Venden eh, Sie. Fahren Sie zurück. Para aprender, podéis mezclar, podéis empezar. Os da el, el proceso de, de, vuestro, eh, de vuestros aciertos, el progreso de vuestros aciertos y vuestros errores. También simplemente tenéis la posibilidad de escribir ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a escribirlo, lo tecleamos en alemán, eh, nos equivocamos o no, lo tenemos otra opción, como no hemos escrito nada, nos da eh, la solución, podemos escuchar. Ich? Ich y eh, tenemos también la posibilidad de escribir al dictado. Eh, cualquiera de las de las eh, de los recursos de las entradas es muy simple, aus und nach Bien, eh, parece fácil, pero no lo es tanto, lo podemos fahren zuerst gerade aus und dann nach rechts. Y, fahren, ¿no? y luego podéis eh, eh, podéis ver eh, si está bien o está mal, le damos a intro, nos sale la solución, en fin, Z, U, B. Eh, podemos eh, trabajar eh, muy sencillamente con todas las unidades con las que estamos eh, trabajando en este nivel A1. Es una forma muy muy cómoda, diferente y entretenida para repasar el vocabulario. Os animo a usarlo. Auf Wiedersehen.